Este jueves, en presencia de autoridades del ayuntamiento de este municipio y más de 100 ingenieros y arquitectos, se llevó a cabo el primer sorteo de obras pertenecientes al presupuesto participativo 2019. La arquitecta Marianela Lora ofrece los detalles. Los ingenieros todos que pertenecen al Colegio Regional Nordeste, al Colegio de Ingenieros, arquitectos y agrimensores CODIA Regional Nordeste y que son residentes en la ciudad de San Francisco de Macorís. El registro de proveedor debe certificar que son residentes de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hasta ahora tenemos 203 participantes para el sorteo de obra y 21 lotes.